Hola. Ah, yo creo que sí. Ahí me deben escuchar. Ah, maldita sea. Cosas del mal. Streamer. Streamer primíparo. Supuestamente ya debe estar sonando. Pero confirmenme, por favor. Sí... Uy, parcio, yo sí canto mal. Qué cosa tan increíble. A ver, escucho. ¡Sí! ¡Qué bien! Bueno, empecemos de una vez, empecemos de una vez, de una vez, de una vez. ¡Bueno! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Yo muy bien, con mucha hambre. ¿A ustedes no les pasa que cuando comen, después de tener mucha hambre... Eh, les da como les cae como pesado como que le empieza a uno a valer el estómago eso me está pasando a mí tenía mucha hambre y y comí <risa> indiscriminadamente y ahora tengo eh, eh, eh. Violeta qué te pasa eh, y ahora tengo eh, problemas me duele el estómago nada raro nada grave pero es como esa reacción sí o okay? qué espera <risa> Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a empezar la fiesta Bueno, buenas noches, gracias por reportarse al primer Hablando con Luismi eh, Estamos acá para hablar de un tema muy importante Y es que, bueno, primero les quiero saludar eh, Quiero saludar a mi querido Fercho, el man de los fierros en Bogotá a Sandra, a Sebas, a Viole, a Catalina, Mateo, Elena. Ay, creo que me estoy viendo pausado. Espero que no se vea demasiado pausado. Espero realmente que no se vea tan pausa pausado porque, sí, creo que ya está mejor. Espero que sí. <risa> Bueno, saludos a Spinoffet, a Mario Ortiz, un sistema a los 30, no sé si está cerca, estoy cerca y ya lo pasé, estoy cerca del otro lado, tengo 31, este año cumplo 32, qué cosa de loco. Bueno, gracias por reportarse ahí, estamos aquí en la primera, en la primera transmisión de Hablando con Luismi, este nuevo programa el Estante Literario, estas nuevas transmisiones en vivo de que se tratan de hablar, ¿cierto?, de hablar tranquilos. De temas literarios, como no, siempre hay temas relacionados con el Estado. también vamos a hablar de otras cosas, pero es la primera vez, y estoy muy emocionado. Perdónenme los problemas técnicos y otras pendejadas que ocurren en la vida, pero les prometo que cada vez va a pasar menos a medida que yo siga haciendo en vivos y que ustedes me apoyen y que sigamos siendo mejores en esto. Eh, entonces, vamos a empezar con la transmisión. Vamos a empezar con a lo que vinimos, ¿sí o qué? Ustedes, les pregunté por el chat, por, por Instagram esta semana, y les vuelvo a preguntar acá, contesten en el chat, si leyeron la noticia, acá, de Caracol Radio, la tomo, de que García Márquez es el autor hispano más traducido del siglo XXI. ¿Conocían ustedes esta noticia? ¿Se dieron cuenta de esto? ¿Sabían que Gabo se convirtió en el autor más traducido del siglo XXI? Contesten ahí y cuéntenme también si me, <coughs> <perdón. risas> también si me estoy viendo eh, pixelado, si me estoy viendo lento. yo creo que no Pero de todas maneras, uno nunca sabe Bueno, eh, ay hombre, qué pasa con este maquinón, ay ah, ya, yo creo que sí Bueno, estamos acá lidiando con, el, con las cosas los veo ahí en el chat, cuéntame pues. Eh, a ver, dice usted en el cel y se ve perfecto. Ver choque. Bueno, entonces estamos acá contando que eh, esta semana salió una noticia de que García Márquez es el autor más traducido del siglo XXI. Acá vamos a leer un poquito de la noticia. Aquí dice el no de literatura colombiana, superó a Miguel de Cervantes Adra, que fue el escritor más traducido desde 1950. Spoiler alert, esto es mentira Es mentira Vea, le dedico A mi queridísimo Instituto Cervantes Que es como ven acá El protagonista de esta novela Esto <risa> <risa> <risa> Instituto Cervantes Te has equivocado eh, o eso lo veremos, o seré yo el equivocado no lo sé, pero lo que pasa es que yo me puse a investigar de la vida eh, me puse a investigar de este esta noticia, cierto, a ir más a fondo porque me emociona ustedes saben que me gusta mucho García Márquez, ¿sí? que Gabito debería de poner a Gabito por acá <risa> ah, lo voy a poner por aquí, gracias a Linda que me regaló esta marioneta eh, están muy callados en el chat qué pasa pues ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues que los quiero ver? No me hagan sentir solo. Cuéntenme si habían escuchado las noticias si todo se escucha todo bien, si todo se ve todo bien. Yo acá con este dolor de estómago... ¡Ah! Me duele, pero... soy acá, firme con ustedes. En la primera transmisión de Hablando con el Luismi, no escuchamos la dedicatoria. ¿Cuál dedicatoria? La dedicatoria a Linda por el muñequito, ok, se ha traído bueno, eh, vamos a leer un poquito de la noticia, dice, el Instituto Cervantes, el organismo español dedicado a promover la lengua española en todo el mundo, publica su mapa de, mapa mundial de la traducción en el que revela que Gabriel García Márquez ha superado a Miguel de Cervantes como el autor más traducido del siglo XXI, Continúa la noticia, el novel de literatura colombiano se convierte en el autor más traducido desde el año 2000 a 10 idiomas seleccionados sin embargo, Miguel de Cervantes Saavedra sigue siendo el autor más traducido desde 1950 el mapa de la traducción, que es cierto, 10 idiomas, bueno en fin, habla de otros autores como Allende, Borges, Vargas Llosa, bla, bueno en fin ya no hay nada más interesante en esta noticia, entonces la vamos a dejar por acá y vamos a ir directo al mapa de traducciones del Instituto Cervantes. Les voy a dar acá el enlace para que ustedes puedan ver con sus propios ojos. Que yo no les miento. Que cuando les digo que el Instituto Cervantes está equivocado, es porque está equivocado. O al menos no saben hablar, no saben presentar los datos. Cosa curiosa. Pero vamos a darnos cuenta en esta transmisión, acá dándole vueltas a este mapa de lenguas una, una herramienta muy interesante que nos va a arrojar datos muy curiosos sobre el mundo de la traducción en español y vamos a darnos cuenta de que terminaremos con muchos libros recomendados ya se van a dar cuenta muchos datos curiosos que nos van a enseñar a ilustrar de el oscuro mundo de la traducción cada vez más iluminado gracias a que los traductores cada vez se ponen más en las portadas de los libros cada vez más la gente estudia traducción como yo y se habla más de la traducción afortunadamente porque antes éramos unos seres escondidos. Por ahí ustedes sabían quién es el patrono de la traducción? Patrono del traductor es San Agustín, creo. El vivo, no es San Agustín, ah San Jerónimo, San Jerónimo. Y mire pues cómo se se, se <ríe> mire cómo se representa a San Jerónimo para que vean cómo es un traductor en su trabajo diario véanlo acá demacrado véanlo aquí eh, un hombre demacrado al lado de ah, ábreme la imagen querido Google Maldita Open image, new tab. aquí está véanlo un hombre demacrado al lado de una calavera traduciendo este es el arquetipo del traductor ¿conocían a San Jerónimo? ¿sabían que San Jerónimo es el patrono de los traductores? cuenten ahí en el chat respondan a la pregunta de Luismi y también por favor, ¿cómo les parece este C este, este todo, este adorno que he creado para las transmisiones con, con mi pantallita de al lado Con la pantalla compartiendo Con los daticos, que la roba al estante Literal y todo lo demás Cuéntenme, ¿cómo les parece? Hay cosas que no sé hacer Se supone que en, que en la partecita de Nuevo suscriptor y nuevo supergracias Deberían aparecer como animaciones y cosas Pero eso todavía no lo sé hacer Pero Lo aprenderemos El mundo se ríe de lo tonto que soy para las transmisiones en vivo. Pero bueno, eso lo vamos a aprender. De todas maneras, aunque no funcione la animacioncita, están invitados a que se suscriban al canal. Denle suscribir al canal para que sigamos divirtiéndonos hablando de literatura. Y además, también pueden dar un super gracias. Si se divierten con esta transmisión, si aprenden cosas, si les gusta el, el estante literario, si les gusta el contenido, si quieren seguir viendo estas transmisiones, cada vez más interesantes, con invitados y muchas ideas que tengo en mente, pues puede dar un súper gracias y apoyar así al canal económicamente, que realmente es muy importante, además del apoyo que significa que estén aquí conectados. Hay varias personas conectadas, recuerden darle me gusta a la, a la, a la, a la transmisión. ¿Sí o okay? qué? Sí, señor. Bueno. Dice por acá que no suena la caja de sonidos. No. No suena. ¿Cómo así que no suena? Debería de sonar. Qué raro. ¡Sí suena! Violeta. no me asuste! En fin, a mí yo sí lo escucho, entonces yo me las soy eh, Bueno, sigamos acá con el chisme. Bueno, resulta que ya les envié el mapa de la traducción de, del Instituto Cervantes... Donde podemos ver acá que, según se define el mapa, la traducción es un generador de conocimiento a partir de producción masiva de metadatos sobre las obras publicadas en alemán, árabe, chino, inglés, italiano, japonés, portugués. Eh, ¡Ay, no se escucha! ¡Oh! O sea que sí es verdad que no se escucha. ¡Ay, qué chanda! ¡Lo peor! Voy a intentar a ver si se, si se puede escuchar de otra manera. A ver... A ver, a ver, cómo lo hago. Audio mixer. Vamos a ver. Ad properties, Advanced, Audio Properties, Close. A ver, Settings. Solo te escuchas tú. Bueno, voy a mirar si soy capaz de organizar esto, porque es que debería estarse escuchando la cajita de sonidos, pero no se escucha qué decepción bueno, al menos me escuchan, hola eh, Dulce, hola Moni eh, hola Jane, qué más bueno, estoy aquí tratando de ver cómo es que funciona la cajita de sonidos eh, creo que, ah, ya sé cómo Ahora sí. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver! Estoy casi segura de que ahorita debe funcionar muy bien eh, la cajita de sonido. Eh, voy a hacer todos los sonidos posibles. Bueno, ya, ya sé que no me escucho. Eh, ahorita sí me debo de escuchar. Eh, uh. Bueno, entonces, vamos a confirmarme, por favor, cuando se empiece a escuchar, porque me mata esto. ¡Sí! Ahora se escucha, gracias, viole. ¡Vamos a hacer fiesta! ¡Bueno! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Bueno! Ahora sí empezó lo bueno. Disculpen la molestia. Pero bueno, les estaba contando que... Este es el mapa de traducción del Instituto Cervantes eh, Donde podemos ver que dice que es un generador de conocimiento A partir de producción de metadatos, de obras publicadas traducidas al alemán, árabe, chino, mandarín Francés, inglés, italiano, japonés, portugués, ruso y sueco Ok, muy bien, muchas gracias Pues Si se meten acá pueden investigar las impresionantes eh, Gráficas que tiene este estudio pero vamos a ver que es mentira, es falso. El Instituto Cervantes se equivocó. Y les voy a decir por qué. Vamos a darle clic acá en las obras más traducidas del español. ¿Sí o qué? ¡Gracias, Sandra! el técnico de sonido! ¡Ya lo eché! <risa> Con eso le pago la indemnización. <risa> le pagaría la indemnización si... Si tuviera condiciones eh, laborales... Laborales... Favorables y legales, pero no las tiene. <ríe> Ni siquiera le pagan salud y pensión. ¡Qué pesar! Y ya lo van a echar. Y no se va a llevar a indemnización. ¡Qué pesar! <ríe> ¡Qué pesar del estúpido del ingeniero de sonido! Gracias, <ríe> Sandra, por tu aporte. Eh, el ingeniero de sonido, ojalá no esté viendo esta transmisión para que no se dé cuenta y no reclame. Bueno, entonces vamos a ver las primeras. Eh... Las primeras gráficas de este coso y dice acá, eh, obras más traducidas del español, supuestamente. Dice, Don Quijote de la Mancha es el líder indiscutible de las obras más traducidas. Necesito que le pongamos atención a la palabra traducidas, ¿sí o okay? qué? Listo, muy bien. Ah, bueno, ah se me olvidó acá poner esta animación <risa> que voy a poner cada vez que alguien haga un aporte económico. Así que, Sandra... Esta es para ti, muchas gracias por tu aporte Bueno Se fueron los euritos Bueno, la sigue García Márquez con sus 100 años de soledad O El amor de los tiempos del cólera Y encontramos obras más recientes como La sombra del viento ¿Quién ha leído las obras? Eh, ¿Quién ha leído 100 años de soledad? El amor de los tiempos del cólera y La sombra del viento Yo he leído dos de tres O sea, los dos de Gao, La sombra del viento no lo he comprado Lo tengo ahí guardadito y empacado Porque lo compré en una feria de libros sin saber que era una trilogía y después dije, cuando me enteré, yo, ah, qué mierda, yo no voy a leer esa mierda. Pero lo quiero leer porque todo el mundo me dice, léelo, es una chimba, así que lo va a leer. Pero ahí está, guardadito en fin. A lo largo de los años, tanto en Solitario como en otros libros, el ingeniero Cidago sigue ganando la batalla de la traducción. Supuestamente, aquí, dice que analizaron un millón de obras traducidas. Y dice, 140 lenguas del Quijote. Primer red flag. Primer red flag. Flag Para el Instituto Cervantes ¿Cómo así que 140 lenguas del Quijote? Que yo sepa, solo hay una El español o castellano Reconnection successful Yo creo que se reconectó bien Ahora sí ¡Sí! Bueno, ahora sí, utilice el aporte de Sandra Para que pague la cuenta del internet la cuenta del internet está paga... Lo que está muy mal es mi computador... Si vieran que... Me dice cada segundo que active Windows... Se me desactivó Windows... El computador está mal... Está caliente... Sufre... ¡Ah! Todo lo malo... Tengo que cambiar de computador... Pero... De a poco... De a poco vamos mejorando... <risa> bueno, ya sabemos que si se cae lo bien... Se recupera... Muchas gracias por su paciencia... Muchas gracias por haber esperado. Yo creo que me lo tumbó el Instituto Cervantes cuando se dio... Supuestamente se desconectó. ¡Ah! A ver si te conectas Creo que se conectó, ahora sí Ahora sí se volvió a conectar Yo creo que estamos bien Dice Michael, vamos a hacer la vaca para comprar una compu nueva De hecho sí La, ver la verdad que sí La verdad que sí, estoy sufriendo Estoy sufriendo con mi PC Yo ya les he mostrado en Instagram que un video Para renderizar se demora dos horas Estoy mal de computador Lo sé Dice, es la llama que llama saboteando al gado que lo reemplazo. La llama que llama está por aquí. Hola, amigos. Aquí está la llama. <ríe> la voy a poner también por acá. La voy a poner a mis dos amiguitos aquí. Bueno. Saludos a Alex. Se acaba de conectar. Seguimos conectados. ¿Sí o okay? qué? Vamos a mirar una cosita aquí. Espere que, que esta cosita se, se dañó. Voy a... Ajustar aquí el frame para que podamos ver bien las obras, que me acabo de dar cuenta de que no se ve bien. Bueno, entonces, supuestamente, eh, el Instituto de dice que la obra más traducida... a vuelvo a repetir, muchas gracias, ayuda colitas. Eh, me he olvidado tu nombre, creo que es Mercedes, o oh, como es, se me olvida eh, Pero muchas gracias por tu aporte, es realmente muy importante, no lo dudes. ¿Sabes por qué? Es evidente, mi computador acaba de delatarme. <risa> Pero bueno, eh, estamos acá en la gráfica donde dice que las obras más traducidas del español es Don Quijote de la Mancha. Hasta ahí todo bien, ¿sí o okay. qué? Después sigue 100 años de soledad, el amor en los tiempos del cólera, ¿sí o okay. qué? Eh, esta lista nos va a ser, servir para saber libros recomendados, ¿sí o okay? qué? Si están muy traducidos, se supone que son libros muy populares, muy famosos, muy buenos. Vamos a preguntarles a ustedes si han leído los libros, yo voy a ir diciendo cuáles he leído o cuáles conozco y ustedes me dicen también ahí en el chat si lo han leído, bueno, El Quijote ya lo leí, me encanta Cienas de Soledad, ya lo leí tres veces, me encanta de hecho estos son mis dos libros favoritos de la vida El Amor a los Tiempos del Cólera, también lo leí dos veces, me encanta, El Camino de José María Escriba de Balaguer, no lo he leído <ríe> y es muy raro que no lo haya leído porque José María Escriba de Balaguer es El Santo, ah no, ese no es Santo eh, o oh sí, San José María Escriba. Ah, no sé Ese es un man del Opus Dei Uno de los fundadores del Opus Dei Si no el fundador Que, por supuesto, mi colega era el Opus Dei Desafortunadamente <risa> Bueno eh, Y obviamente siempre nos leían El Camino Y todas esas cosas Entonces Sé que es ese es el libro He leído fragmentos Pero pff, No me interesa leerlo Sí, ok, acá Alex También se expresa contra José María Escriba. Oráculo y el manual de la prudencia, no lo conozco. Historia verdadera de la conquista de la nueva España, no lo conozco. Novelas ejemplares de Cervantes, la conozco y he leído algunas de las novelas ejemplares. De hecho, les he dicho muchas veces que nos vamos a leer El Quijote en el CLE alguna vez. La forma de prepararnos para esa lectura del CLE será leer algunas novelas ejemplares. Eso está súper claro y lo más probable es que las leamos no sé si el próximo semestre, pero con seguridad el próximo año. Bueno, La Vida del Sueño de Pedro Calderón de la Barca, lo leí en el colegio. Lo que significa que lo leí y no me acuerdo ni mierda de él. <risa> la Sombra del Viento, ya les dije. La Celestina, no lo he leído, lo tengo acá. Creo que es el libro favorito de Alex. O uno de los favoritos, si no recuerdo. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Vean, les voy a tirar un dato. La probabilidad de que la Casa de los Espíritus esté en el club de lectura el próximo semestre es muy alta. Cuentos de Eva Luna. ¿Será estos los cuentos de la novia de Camilo? No lo sabemos. ¿Por qué? Lo escribió Isabel Allende. Eh, brevísima relación de la construcción, de la destrucción de las, ideas, de, las, de las indias, de las indias, Bartolomé de las Casas. No lo he leído. El Otoño del Patriarca. Acabo de leerlo en el CLE, en marzo Lo leímos, una maravilla de libro eh, Ficciones de Borges, me he leído algunos de sus ficciones Crónica de una muerte anunciada, no me la he leído De Gao, y me encantaría leérmela eh, ah, Alex, creí que la Celestina era de tus favoritos eh, O será el otro, la tejedora de coronas ¿Cierto? Siempre las confundo, yo no sé por qué No tiene razón, pero las confundo María dice, me quiero leer la Casa de los Espíritus María, te espero en el CLE la probabilidad es alta. Ya leí Inés de mi alma y me gustó mucho. Ma Sandra dice, la Celestina la vida de sueño lo leí en el colegio y ya no me acuerdo. <risa> obvio. Eh, he leído a, a, la, Yo no he leído Isabel Allende, la recomiendan. Yo tampoco la he leído, la recomiendan. X2 a la pregunta de, de, de Alex. Los de Gabo todos, obvio, viole. Crónica sí, Ay, yo no lo he leído. Bueno, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez no lo he leído, pero mi mamá me habla mucho de él. No porque le haya gustado, sino porque acuerda que lo pusieron a leer en el colegio. Pasajes de la guerra revolucionaria del Ernesto El Che Guevara, no lo he leído. La tía Julia del escribidor, no lo he leído. ¿Como agua para chocolate? No lo he leído. Bueno, ahí están. Eh, ah, la tejora de corona sí es el favorito de, de Alex. Ese es una buena lectura del Cle, ¿para qué? Eh, eh, entre otras cosas, porque ocurre en Cartagena. Podemos hacer un viaje de literario a Cartagena. Bueno, entonces ahí ven que esto podemos ver, esta es la representación. De las traducciones de estas obras en general Pero como ven, uno aquí se mueve Y la gráfica cambia, vea Si le digo en alemán o en árabe Esa, esa gráfica va cambiando ¿Sí o qué? ¿Ah, por ejemplo, aquí el, el, el Cervantes tiene 28 en árabe ¿Sí o qué? En fin Aquí empieza lo malo Aquí empieza el error Del Instituto Cervantes Que pesar de los estúpidos del Instituto Cervantes No saben presentar datos ¿Por qué? ¿Cómo me explican ustedes, por ejemplo, que cuando uno ponga inglés, salga que hay 91 traducciones de 100 años de soledad en inglés? Eso es lo que yo leo acá, eso es lo que yo entiendo. Horas más traducidas, obras más traducidas al inglés. El amor a los 100 años de soledad, 91. Lo que yo entiendo acá, yo no sé ustedes... Pero lo que dice es que hay 91 traducciones de Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Eso es falso. Solo hay una traducción. Y es la del señor Gregory Rabaza. Es la única traducción que hay en inglés de Cien Años de Soledad. Hay muchas correcciones a esa traducción. Hay muchos estudios que se dedican a retocar algunas imprecisiones del querido Gregory Rabaza. Pero solo hay una traducción de ese libro del inglés. O sea que aquí empezamos a dudar de la certeza o de la interpretación de los datos de parte del equipo del Instituto Cervantes. Yo no sé ustedes, díganme en el chat, de les voy a decir, esto era un video. Yo ya tenía el guión hecho, pero no sabía cómo explicar todo esto. En un video no me cabía todo esto. Sí, sí me cabían algunas cosas, pues no me cabía todo. Entonces yo dije, madre, voy a hacer un en vivo... Para preguntarles y para ver si yo estoy mal Porque es que esto me parece muy ridículo a lo bien Entonces para eso es este en vivo Para que ustedes me digan si yo estoy mal Pero creo que no estoy mal Supuestamente entonces hay 91 traducciones de 100 años de soledad al inglés Y no es así Lo que puede que haya y probablemente hay Es 91 ediciones de 100 años de soledad en inglés De eso no tengo duda De que hay 91 ediciones de 100 años de soledad Y si eso está en estos datos Si está esa imprecisión de que es el autor más traducido Yo no sé cómo interpretar de aquí para adelante el resto de los datos No supe cómo interpretarlos más bien Porque yo leí la vuelta a este sitio Ya lo vamos a seguir explicando Explorando porque hay cosas muy interesantes, pero ya no ya no confío en él. Ya no confío en el Instituto de Lo siento, muchachos. Lo siento, chavales, pero no confío en vosotros. Lo siento, pues. Ay, se cayó. Bueno, eh, sí, parece que sí. Hay 91 traducciones. Sí, parece que dice que hay 91 traducciones, ¿cierto? 91 traducciones al inglés no hay. No lo hay. Díganme ustedes así como Viole, confírmeme. Pero sigamos avanzando, superemos este escollo y sigamos explorando esta página. La siguiente gráfica dice eh, las veces en que se ha traducido el Quijote. El imbatible, según el Instituto Cervantes. Y luego hay, hay, y luego hay gráficas muy cool. Gráficas muy interesantes, como esta. Bueno, por cierto, de las obras más traducidas al inglés, al... al, al al, al español, perdón, del español aquí figuran 20 obras todas estas son 20 obras 4 son de Gabriel García Márquez es el autor con más obras ahí y de hecho 2 en el top 3 eso me hace pensar que en realidad sí es el autor más traducido porque diferencia de Cervantes que tiene 2 y que podría ser el contrincante más grande de Gabo pues es obvio que si uno tiene más obras el doble en este caso García Márquez tiene de más la muerte anunciada y eh, el otoño del patriarca, pues entonces como tiene el doble de horas Y si es más o menos a los mismos idiomas Entonces es lógico pensar que pues si es el autor más traducido, ¿cierto? Lo que yo no sé es de dónde sacan ese dato y si confiar en estos numeritos No lo sé, díganme ustedes ahí Si estoy equivocado o si no, ¿qué les parece esto? Este error, graso error del Instituto Cervantes Voy saludando por allá a Raúl que no lo había saludado, ¿qué más? Ah, Ay, Jane también leyó Platero y yo. Eh, eh, pero todos modos, yo creo que si cuentas todas no llegan al Quijote. Lo mismo creo yo, pero en realidad no llegan. Eh, eh, lo que dice la noticia es que es el más traducido en el siglo XXI, es decir, desde el 2000. Es decir que desde el 2000 eh, García Márquez ha sido más traducido que el Quijote, eso es probable que ocurra, ¿cierto? No desde el 50, pero sí desde el 2000 Lo que yo no creo es en estos números Y en muchas de las formas de presentar los datos acá Ya nos vamos a dar cuenta Entonces, estas gráficas interesantes Porque muestran, supuestamente Cuántas eh, traducciones ha habido de la obra, ¿cierto? Entonces, desde el año 68 en que fue publicada Aquí vemos la línea de tiempo Desde el 50 son los análisis del de, eh, mapa de traducciones Dice que ha habido, así depende del color de la barra, pues hay más traducciones. Entre los más oscuritos, por ejemplo, en el 71 hubo nueve traducciones, ¿cierto? Y el año en que más hubo fue en 2016, después en el 2000 y después en, eh, con nueve traducciones en el 71, el 2001 y el 2005, ¿cierto? Supuestamente aquí hay, entonces yo hice la sumatoria, ¿cómo no? Yo soy un nerd. Yo hice la sumatoria de cuántas eh, traducciones suman estas. O sea, si uno suma eh, estos numeritos de cada año, le da esto, le da este número, 265. O sea que supuestamente hay 265 traducciones de 100 años de soledad. En 265 idiomas, no lo sé, entonces mi colección de 100 años de soledad va a sufrir como un berraco Porque apenas tengo 23 y me faltarían más de 250 Ah, más de 240 Yo no creo que esté traducido a 263 idiomas, la verdad Me parece muy difícil de creer Pero bueno, acá les tengo mis datos Mis de estadísticas que hice con Excel Eh... Y cogí en cada año el 68, ¿cierto? El número de traducciones según aparece en el queridísimo mapa de lenguas. Y las sumé todas y me da eh, 176. Pero si le sumamos este, este, este dato acá, este asterisco que dice 81 traducciones sin registro de fecha. Entonces sumado con las de sin registro da... Eh, 264, un número aproximado a el 265 que hay acá, ¿cierto? Y la conclusión a la que llegamos es que eh, los, los idiomas a los que más está traducido, según el Instituto Cervantes, es el inglés, después el ruso, después el alemán y después el francés. Lo dudo. Nuevamente, creo que cuando dicen traducciones se refieren a ediciones. Entonces, queridísimo Cervantes, Instituto Cervantes, no sabes usar la lengua de Cervantes porque dices palabras que no se refieren a lo que crees que se refiere. <risa> ¡Les riámonos del Instituto Cervantes! <risa> ¡A pesar de los estúpidos! A pesar de los estúpidos! <risa> Ahí estamos conectados otra vez Sí ok, ahí volvimos La obra más celebre de García Márquez Cien años de soledad ha sido traducida por lo menos a 35 idiomas En vez de ese mundo le mostraron algunas de estas portadas en varios idiomas Sí <ríe> Alexa, muchas gracias por tu dato eh, Yo hace mucho tiempo lo había eh, investigado Y sabía que más o menos era por ahí Porque yo estaba haciendo la colección Que por cierto, esta semana va a haber videos sobre la colección De 100 años de soledad en todos los idiomas que tengo Y yo sabía que estaba alrededor de 40. Así que gracias, Alexa, por confirmarnos. Un saludo grato para ti. De nuevo, muchas gracias por ese aporte. Entonces, es falso. No hay 265 traducciones. ¿Qué pasa, Instituto Cervantes? Es que yo no puedo creer este ejemplo tan, tan, este error tan estúpido, la verdad. Pero bueno, ¿qué lo hacemos? <ríe> La casa de los espíritus Lo nuevo, eh, lo mismo de ahorita El año en que más se trabajó es en 2005 La Celestina, el año en que más se trabajó fue en el 55 La vida de sueño en el, en el 96 Bueno, traducido entre comillas ¿Sí o okay? qué? Eh, entonces bueno, esa fue la primera parte De las gráficas, ya vimos el error Enorme del Instituto Cervantes Muchas gracias por Darnos datos tan imprecisos Querido Instituto Cervantes en realidad, lo único que tienes que cambiar es traducciones por ediciones. Y todo te queda muy bien. Pero si no, la cagaste, queridísimo. Por eso te dedico a este Gunshot. <risa> ¡Qué pesar de los estúpidos! Bueno, eh, ay, me faltó poner. Cuando mi querida eh, ayuda. Mi querida amiga de Bogotá, a quien espero conocer en la feria del libro. Me faltó poner los euritos cuando hiciste tu aporte. Me perdonan, es que yo soy muy nuevo en esto. Y la verdad, la mayoría de los streamers, sabe que La mayoría de los streamers tienen gente que les maneja todo. Yo no, a mí me toca manejarlo todo. Pero bueno, queridísima, muchísimas gracias por tu aporte nuevamente. Bueno, sigamos con la, tra con la transmisión. Siguen conectados. Siguen ahí las personas que estén llegando. Bienvenidos al primer, hablando con Luismi. Por cierto, les voy a eh, sacar... Les voy a hacer una propuesta, les voy a hacer una pregunta Estuve pensando La idea de estos, o sea, hablando con Luis Mies Que sean una vez al mes eh, Por el momento, la idea es que fueran que, que sean dos veces al mes, pero hasta ahora Voy a prometer una vez al mes y vamos a hablar de así Temas así, bien bacano, bien interactivamente Pero estaba pensando En cambiarle de nombre a este programa Y me gusta Primero lo quiero cambiar de fecha De días, no el martes, sino el miércoles Y... ¿Qué les parece si ponemos a este programa Hablando Miércoles con Luismi? ¿Acaso esta transmisión le hace justicia al nuevo nombre de Hablando Miércoles con Luismi? Si les gusta el cambio de nombre, lo hacemos. Pónganlo en el chat y la próxima transmisión será un miércoles y se llamará Hablando Miércoles con Luismi. La idea es que estemos en vivo así, jodiendo, conversando bien rico... Eh, buscando curiosidades y cosas de la traducción, si tienen temas de la traducción de los libros, si tienen temas que quieran hablar. Por ahí mi querido Alex sugirió que hiciéramos sobre los premios literarios más importantes, la pertinencia y credibilidad que deberían tener esos premios. Me interesa hacerlo cuando estemos cerca de una fecha de un premio literario bien importante. También está, por ejemplo, mis experiencias como booktuber y youtuber y director de un club de lectura. Eh, con autores y otro tipo de cosas eh, El próximo que me gustaría explorar Es Una investigación muy interesante Sobre el Kindle Sobre por qué Los Kindles, los libros en Kindle No son realmente El todo más baratos que los libros en papel ¿Cuál es la huella Que deja un Kindle? Porque solemos decir Que los Kindles son más ecológicos pero no Es mentira hasta cierto punto. Entonces hay muchos temas que podemos tratar. Ustedes pueden ponerlos acá en el chat. Si se les ocurre alguno, pónganlo ya y así lo vamos poniendo. Pero como les dije, estas transmisiones van a ser por lo menos una vez al mes. Espero que dos. Y van a durar aproximadamente una hora. Una, eh, una hora y cuarto, una hora y media. Así que, bueno, nos queda un ratico para seguir explorando esta interesante pero fallida herramienta de el Instituto Cervantes. Ahora, vamos con la siguiente... Eh, bla, bla, la siguiente... Gráfica que no es tan interesante, pero la vamos a mirar rápido, que es el mapa de las ciudades que más editan. Supongo que es que más editan eh, libros al año en español. Eh, supuestamente la que más edita es Nueva York, Río de Janeiro, Cambridge. Me, me pregunto por qué está Buenos Aires, que deberían de ser eh, eh, de países no hispanohablantes, pero bueno, acá están. Interesante. Pero hay cosas más interesantes que... Dice Sandra... Depende de la cantidad de libros que le das al año. ¿Qué? ¿Eso con respecto a qué? Estoy perdido. <ríe> bueno, siguiente gráfica. Las lenguas más traducidas por años. Vamos a ver acá qué dicen... Los datos del Instituto Cervantes... En los que ya no creemos. Bueno, en 2003... Dice que eh, hubo 20 lenguas más... Que de la, a las que se tradujeron... Obras escritas originalmente en español... Lo que significa eh, eh, desde 2020 y eh, que en 1968 fue el año en que... Ah, sí, depende de la cantidad de libros que leas al año. Ah, sí, claro. De hecho, en la investigación dice que aproximadamente entre 50 y 55 libros al año debería leer uno en el Kindle para que fuera... No, debería leer en un Kindle para que la huella de carbono sea realmente menor. O sea, si uno se lee... Si compra un Kindle y se lee menos de 55 libros, en ese Kindle eh, la huella de carbono... Es más alta Si se lee más de 55 a partir de ahí Y si un bien Un buen, un bien a la, a la Y si un bien al idioma ah! <risa> No, esa no era <risa> Se ríen de mí porque no sé hablar eh, Si lees más de 55 Horas en tu Kindle A partir de ahí Estás teniendo una huella Ecológica positiva, si no, no Bueno, siguiente, evolución de las lenguas Aquí podemos ver una gráfica muy hermosa donde dice que, ¿Cuáles son las lenguas con mayor crecimiento de traducciones en, de obras desde el español? Vemos el inglés ha crecido y supuestamente el sueco eh, es una de las que más ha crecido. Eh, y aquí hay otro error. Es, supuestamente aquí es el año y eh, me imagino que esa es la cantidad de obras traducidas. cierto. Entonces, en Suecia, supuestamente, no sé por qué dice 37... Y acá dice 750, es que no entiendo estas gráficas, si ustedes entienden, por favor, me explican. Eh, distribución de las lenguas en las traducciones, ¿verdad? Bueno, las de siempre. Entonces, bueno, interesante gráfica, pero no tan interesantes como otras. Bueno, recuerden decirme temas que les gustaría conversar en estos Hablando con Luismi. Y confirmarme si les gustaría que cambiáramos el nombre del programa por Hablando miércoles con Luismi. ¿Qué opinan de ese nombre? ¿Lo cambiamos o no? Manifiestense, por favor Porque me gusta saber que están ahí Me gusta escucharles Me gusta eh, verlos en el chat Pongan cualquier weón al menos Para que yo me dé cuenta de que están ahí Y denle me gusta a la transmisión Y toda la cosa eh, Para que yo ah, Para que yo me Sienta acompañado sí, okay, También le pueden dar no me gusta Hagan lo que quieran, pero hagan algo Bueno Nada como leer un libro físico, admirar todo el amor, trabajo y esfuerzo que hay en hacerlo. Es verdad. Los libros físicos tienen muchas ventajas, al igual que los digitales. Pero los libros físicos, por supuesto, tienen su encanto. Ahora, miren este dato tan interesante de 10 autores más traducidos a otras lenguas. Acá nos vamos a encontrar con datos muy buenos. ¿Sí o qué? Dice, autores tan conocidos como Cervantes o García Márquez ocupan sin duda las primeras posiciones a las que son también los más traducidos. De entre los contemporáneos podemos destacar a Vargas Llosa y Allende. En cuanto a las autoras, la primera posición es para Allende y vemos nombres tan conocidos como Almuneda Grandes, Carmen Martín Gaite y Belisario. Estamos también en la importancia de cuatro autoras del boom latinoamericano. Entonces, según esta gráfica, los autores más traducidos del español son en este orden. ¿Han leído, escriban ahí, si ¿sí han leído algún libro al menos de uno de estos autores? ¿Un libro al menos de estos autores? Cervantes, sí, he leído yo. ¿Libros de Cervantes? ¿De García Márquez? Sí, el segundo. ¿Isabel Allende? No he leído nada de Isabel Allende, pero como les dije, la probabilidad de que esté. ¿La Casa de los Espíritus? En el CRE? el próximo semestre, es muy alta. Siguiente, Vargas Llosa. Sí, he leído Vargas Llosa, ¿cómo no? Muy pegadito ahí de Allende. Eh, Federico García Lorca, leí eh, algunos poemas de él y... Eh, voz de sangre, no es de García Lorca. Bueno, sé, de él, leí uno en el colegio. Pablo Neruda, eh, he leído poemas de Neruda, me gustan algunos. La noche en la isla, es muy bueno, me encanta, es hermoso. ¿Quieren que lea La noche en la isla? Él es el poema de Neruda, ahorita lo podemos leer. Carlos Fuentes, si lo leímos, claro que sí. Arturo Pérez Reverte, me he leído un libro de él, Carlos y el de Zafón. No, Octavio Paz, solo algunos ensayos chiquiticos. Cortázar, por supuesto. Ernesto Elche Guevara, no María Isabel Sánchez Vergara Vergara, la verdad ni siquiera la conozco ¿Quién conoce a esta autora? María Isabel Sánchez Vergara ¿Será Vergara? José María Esquira Balaguer, El Camino, ya les dije <ríe> Lo leí En partes chiquitas, o me lo leían En el colegio, Javier Marías, ¿cómo no? Que gran autor, lo he leído José María Parramón No lo he leído Pedro Cardenas de la Barca Ay, maldita, es el que leí pero también he leído a, a García Lorca Pero Carlos de la Barca, lo leí, sí Manuel Vázquez Montalbán no lo he leído Y José Ortega Gasset, creo que leí de él algún ensayo en la universidad Pero muy poquito Dice Viole, Pérez Reverte nunca puede terminar sus libros Yo el único que he leído eh, se llamaba El Club Dumas Lo leí en el colegio, me gustó, creo que sí, bueno, no me acuerdo mucho Evi, en fin, el autor más traducido al inglés, ¿quién es? Gabriel García Amar, superando a Cervantes, pero como les digo, estas cosas son raras, son raras, no sé, no confío en los datos, en fin, dice Sandra que vota por Hablando Miércoles, aplauso Sandra, me gusta tu actitud, ¿Quién vota por no, porque no quiere que se llame Hablando Miércoles con Luis. Amo a Javier Marías, dice James. Yo también amo a Javier Marías. Me encanta, me encantaría leerlo más y me encantaría que lo leyéramos en el CLE. Hice mi trabajo de maestría fallido en Javier Marías y es un libro fantástico. En fin, bla, bla, bla, muchas cosas que le... eh, Sí, es Vergara. Ah, vea, otra equivocación. No, este sitio Cervantes y sí es. ¡Ah! Volvió la transmisión. Supuestamente está volviendo la transmisión. Eh, confío en que así sea Thank you. Ahí estamos conectados. ¡Ah! Me conecté con los datos del celular. <risa> Vamos a ver si funciona un toque. Al menos para fa... ¡Ah! Al menos que podemos terminar la transmisión. Cuénteme ahí si funciona. Eh... La clave. La pequeña. ¡Presente! Bueno, me conecté con los datos del celular. No sé cómo no había pensado esa, esa, esa clave. Pero va a estar un poquito lento porque veo que no hay muy buena señal. Eh, de todas maneras, estamos acá presentes. Si sí es el internet. Me voy a comprar un cable. Ya tengo la solución. Tengo la solución. Me voy a comprar un cable de internet... ...y lo voy a pasar desde por allá... ...y a conectarlo a mi celular... ...a mi computador... ...necesito dos cosas... ...un cable... ...por ahí de 5 metros... ...de Ethernet ...y un adaptador... ...de... ...puerto de Ethernet para mi celular... ...para mi computador... ...porque mi computador no tiene ese puerto... ...entonces... ...si ustedes quieren hacer... ...que la próxima transmisión... ...no tenga estos problemas técnicos... ...pueden hacer un aporte al canal... Gracias de nuevo a ah, Sandra y a mi querida Ayuda Colazzi Ay, siempre... Colitas, Ayuda Colitas Me olvidé tu nombre, por favor, repítemelo Y lo anoto por aquí en un papelito eh, Y así podemos asegurarnos de que en las próximas transmisiones no haya tanto problema ¿Sí o okay. qué? Entonces, eh, continuemos para terminar Saluditos a Michael y a Diana A Jay, muchas gracias por quedarse, por su paciencia Qué lindos tenerlos acá Aguantando por la literatura y el amor a la literatura Entonces, vamos a terminar con las últimas dos gráficas Ya habíamos visto esta Díganme si ven bien todos, si ven bien la transmisión, si o okay. qué eh, Entonces ahora vamos a ver las autoras más traducidas La siguiente gráfica eh, Díganme si se ve bien o okay, qué, si cómo está la transmisión eh, Las autoras más traducidas es Por mucho, Isabel Allende Crowdfunding para el nuevo computador del Cle. Parce sí. Ah, es que buena idea. Ah, es que me da tanta pena pedir plata, marica. Aunque lo hago, me da mucha pena. Esto es muy difícil. Pero es la única manera en que lo hacemos. ¿Para qué? La, la, la plata es un demonio, pero sirve para cosas. Sirve para cosas. Ay, es útil. Y gracias a este dinero económico. Es que este dinero económico. Gracias al apoyo económico, pues se pueden tener mejores equipos y se pueden hacer mejores cosas. La verdad es que sí hemos ido invirtiendo de a poquito. En eh, micrófono, que no sé qué. Qué trípodes, qué luz. Pero pero no da la vida, no. No, hay un desfalco. <ríe> es que el man, eh, el man de, de, de, de finanzas de, de, de la empresa se fue con el dinero. <ríe> pero bueno. Vamos mejor. Vamos a darle. Vamos a terminar entonces con la última gráfica. Las autoras más traducidas de español. La primera es Isabel Allende, luego Isabel Sánchez Vegara, como dijo Alex, eh, está muy bien escrito el nombre, es una autora de literatura infantil, luego Santa Teresa de Jesús, ¿cómo no? Santa Teresita, la queridísima Laura, Laura Esquivel, eh, la conozco, no conozco a Almaflor Ada, ustedes conocen a, a Almaflor Ada, a Ana Gimos Plomer, la conocen, Nino Catalina y Patreon, eh, yo tengo Patreon, Nino. Catalina, pero eh, de hecho lo puedes hacer, pero es que Patreon roba mucha plata A Patreon le da uno como el 55 o 60% de lo que donan, es muy usurero ¿Cómo puedes ayudar al canal? Me quería, Catalina eh, Puedes hacer un super gracias a esta transmisión, un super comentario y, eh, y YouTube no roba tanto <ríe> Si sí quita una parte, pero no tanta eh, y es más fácil para mí también Recuperarla porque los límites no son tan altos En Patreon hay que tener un límite para descargar Entonces por eso todos se está centrando en YouTube Y de hecho pues les he ido diciendo hace rato que vamos a sacar los miembros del canal Cuando salgan los miembros del canal eso también será un apoyo económico muy importante Y además nos permitirá estar más cerquita Las ideas que tengo para los miembros es que tengamos un chat solo para nosotros Cuando esto esté lleno de gente será más fácil conversar entre los inscritos a los, a los miembros los videos los tendrán un día antes y sin publicidad Tendrán además, aparte de tenerlos un día antes y sin publicidad Van a tener avances eh, eh, de los contenidos y muchas otras cosas Estaba pensando, así que los miembros también será una gran forma de Seguir más juntos, conectados, de compartir más nuestro amor por la literatura De diferentes maneras y también para ayudar económicamente el canal Como mi querida Moni, ay Moni, cómo no, qué bella eres tú Muchísimas gracias, eh... Moni, por tu aporte, aquí ponemos los euritos como forma de mostrar que Moni acaba de hacer un aporte económico muy importante, muy representativo y con mucho cariño para el canal. Moni, muchas gracias a ti por todo tu aporte, por tus inscripciones al CLESO eso también hace mucho eh, para mí y para nosotros y seguir continuando. Así que Moni, que gracias, un abracito. Dice Alex que creo que una Baki es buena. Eh, una Baki también. La Baki la tuvimos para El Amor del, del Cólera. El viaje literario al amor del Amor Siempre del Cólera. Esa está buena. Hay que fijarla de cuánto necesitamos, de cuánto la queremos. Eh, pero vamos a seguir explorándolo así, de muchas maneras. En el CLE, en los Supergracias. Eh, cuando compran artículos del estante literario y demás cosas, cuando se suscriben. Cuando comparten los videos... Todo eso aporta también... Hay muchas formas de ayudar... Para que sigamos hablando de la buena lectura... Eh, aquí... Dice poderoso caballero de... Es Don Dinero... Poderoso caballero Don Dinero... ¿Cómo no? Para el cable... Moni... Te va a mandar foto a ti específicamente... Cuando compre el cable del adaptador... Lo va a mandar... A ti... Lo va a mostrar pues en redes sociales... Pero a ti te lo va a mostrar... Personalmente... Bueno... No personalmente porque... En fin... No estoy en México, pero voy a ir a México De eso les cuento después En fin, eh, seguimos viendo al, otras autoras eh, Que no conozco mucho Paloma Navarrete, no lo conozco Díganme ustedes, ¿cuáles conocen? Almuneda Grande, sí la he conocido gracias a muchos lectores No la he leído, por esta lista Sor Juana Inés, como en nada Zoe Valdés, no la conozco Giaconda Belli, sí la conozco Por ahí creo que me hallaron un libro de ella Susana Isner Isern, No la conozco Nelly Delgado, ¿cuáles conocen ustedes de estas? Carmen Martín Gaite, no la conozco María Dueñas, sí la conozco Rosa Montero, sí, claro, cómo no Carmes, Carmen Posadas, no, las, no la conozco Ángeles Mastreta, no la conozco María Ángeles Julibert y Ana Llenas Supongo que muchas son españolas Pero bueno, conozco algunas He leído a uh, muy pocas, desafortunadamente, de estas Allende uh, no la he leído He leído a Sor Juana Inés, a Rosa Montero, quiero leer a Giaconda Belli y hay muchas otras, pero de nada más. Me regalaron un libro de María Dueñas, una amiga, eh, pero creo que yo a su, a su regalé. <risa> eh, tiempo de costuras creo que fue. Eh, ¿Cuál me recomiendan específicamente de estas? Eh, específicamente de estas, eh, ¿cuál? Almuneda Grande la quiero leer próximamente y a también. A Laura es él también, y obviamente ya dijimos que tendremos Allende probablemente en el CLE en el próximo semestre. Siguiente, los cuatro escritores principales del Boom Latinoamericano. ¿Cómo no? ¿Qué sorpresas tenemos? García Márquez, el más principal. Y miren este dato tan curioso. El año en que más se trabajó su obra fue en ¡Ah! 2014. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué será? ¿Por qué ese año se murió? Obviamente. García Márquez se trabajó mucho ese año y otros. El siguiente más popular es Mario Vargas Llosa. Pero, oiga, García Márquez cascó a Vargas Llosa acá. Guiño, guiño. Muchísimo más popular García Márquez que el resto. Después sigue Carlos Fuentes y por último Julio Cortázar. Vemos por aquí un spike de Julio Cortázar hace poquito. El año pasado. ¿Por qué? No sé. Eh... Y las autoras cuatro más del Bang. El Bang es el llamado nuevo boom latinoamericano de las escritoras contemporáneas. Eh, y. Eh, ¡Ayuda, feliz noche! Sebas. Ay, bueno. Eh, ya vamos a terminar. Esta es la última gráfica que nos revela que Samantha Schwebling. Es supuestamente la autora más traducida del español eh, la, la, yo, yo no lo creo, la verdad No, no es que no crea que Samantha Solín es la más traducida Lo que no creo es en este dato Porque ustedes ya vieron Que no hay que confiar en los datos del Instituto Cervantes Son mentirosos No saben de gráficas No saben de presentar los datos Puede que lo que esté ahí es real Pero la forma en que está presentado Es muy misleading O sea, muy confusa Muy mal me apurrié. Ah, me apurríe. Bueno, la siguiente más traducida es Mariana Enríquez. Después Guadalupe Netel. Y por último, Lina Mer Meruane. No conozco a Lina Meruane. ¿Ustedes conocen a Lina Meruane? Yo no. Había escuchado a todas. He leído a dos a Guadalupe Netel. Aún no la leo. Pero eh, Lina Meruane no. Dice por acá, mi queridísimo. Eh. Raúl, eh, sí, Alex dice muchas españolas, yo creo que sí. Eh, Raúl dice Ángeles Mastreta es mexicana. Interesante, por aquí está Ángeles Mastreta. Eh, dice Viola Almuneda, me recomendaron una saga y tengo muchas ganas, yo también. Carmen Posada Española, dice Michael, dice Ayuda Colitas, feliz noche y bendiciones para todos. Mi queridísima, nos vemos en Bogotá a final de mes, en, en abril, el último fin de semana de la filbo, estaré allá. El 30 de abril, si vas a ir, eh, llegas, por favor, y nos saludamos y hablamos. ¡Qué rico! Muchísimas gracias a ti por estar acá y por tu aporte a esta transmisión. Dice Michael que ya con Dabeli es nicaragüense. ¡Yeah! Y eso es todo, mis queridos. Hemos terminado con el rooster, la urla, la difamación. <ríe> la... ¿Cómo lo llamamos? Hay un término en inglés que es bacano. Rooster. Eh, que es como... Vamos a chiflar al Instituto Cervantes y a su mapa de la traducción. Muy interesante la, eh, la, la herramienta, tiene datos muy curiosos, no dudo de que sean verdad, muchos de ellos, lo que sí sé es que está muy mal presentado. Hay muchísimos errores, eh, confunden traducción con edición y entonces ahí me pregunto si García Márquez sí es el, el autor más traducido de los últimos, último, eh, milenio, este, en este milenio. Lo, lo dudo mucho porque según esta definición de ellos podría ocurrir, por ejemplo... Cervantes fuera traducido desde el año 2000, nuevas traducciones, por ejemplo, por ejemplo, que volvieran a hacer una traducción en inglés, en portugués, en francés, y lo volvieran a traducir, que eso es una, una traducción nueva, ¿cierto? Puede que, por ejemplo, Cervantes hubiese tenido dos traducciones este eh, milenio, y García Márquez una, pero García Márquez hubo 20 ediciones de diferentes idiomas, y de Cervantes cinco, entonces, según esto, eh, García Márquez sería el más traducido. Cuando no, es el más editado, no el más traducido. No saben hablar en Instituto Cervantes. ¡Qué pena! Pero bueno, pena como Luis Miguel hizo mala transmisión, eh, sus errores. Pero con el aporte de ustedes, sin duda, mis queridísimos lectores, voy a comprar un cable y voy a comprar un adaptador. Muchas gracias por sus aportes. Gracias a Sandra, gracias a Ayuda Colitas y gracias a eh, mi querida Moni por sus aportes. Espero que hayan disfrutado esta conversación. Recuerden que próximamente tendremos el nuevo el, el programa que ahora se llamará Charlando miércoles. Hablando miércoles con Luismi. Eh, eh, espero que haya otro en abril. Sería interesante hacerlo en abril. Si no, será en mayo. Pero creo que voy a intentar hacerlo cada dos semanas. Preparando temas tan curiosos como este y aprendiendo. Cuéntenme ahí antes de que nos vayamos. ¿Qué fue lo que más aprendieron o qué se les queda de esta, eh, de esta, de esta transmisión, de esto que analizamos del mapa de la traducción? A mí el dato que más me gustó, por supuesto, fue el de las autoras más traducidas y sobre todo de las del Bank. Eh, interesante saber cuáles de las autoras latinoamericanas actuales están traduciendo más. Y en general, esto es una buena forma de conocer Grandes obras de conocer el panorama actual de la traducción y de la literatura latinoamericana y española en el resto del mundo Muchos autores desconocidos que esperamos descubrir y muchas nuevas obras Les cuento que probablemente Isabel Allende esté el próximo semestre en el CLE No ella, sino un libro de ella, quizá ella también Entonces cuéntenme ustedes ahí, antes de que nos vayamos, qué fue lo que más disfrutaron Aparte de mis fracasos como streamer, de esta transmisión que aprendieron y nos vamos yendo en cuestión de dos minutos A ver ¿Qué dicen? ¿Qué dicen mi querida? Yeka, Ye, Michael ¿Quiénes hay por ahí? Manifestados Mis queridos Parece que me duele la espalda Mal Mal, mal, mal, me duele la espalda Me quiero ir a la cama ya Y también me duele el estomaguito Pero la pasé muy bien lo que no me duele es el corazón El corazón lo tengo muy bien Gracias a ustedes Me refiero a la felicidad es del corazón <risa> Bueno eh, Creo que esto se pegó Una tildada impresionante eh. Así que Esperaré que respondan algo de, de, de que aprendieron en esta transmisión Si no también me pueden decir En redes sociales y eh, nos vemos en una próxima transmisión En un miércoles Hablando miércoles con Luismi Donde tendremos otros temas eh, eh, Probablemente una buena cosa Para los miembros Que tendremos activos desde este mes del canal una, una Un beneficio que tendrán será Decidir por el tema que hablemos En una de las, hablando miércoles Como no eh, Entonces ahí, quédense pendientes De las Membresías del canal Saludos de La Llama y de Gabito Que estuvieron acá muy pendientes En la transmisión Muchas gracias por estar Les mando un abrazo gigantesco No sé si es que esto se dañó Pero no me llega ningún mensaje del chat O ustedes se quedaron callados En cualquier caso, muchas gracias por estar siempre Comentando en esta tradu tra es que traducción Transmisión por no haber seguido eh, Por seguirme acompañando Por cierto, hablando de traducción tenemos noticias para las lecturas conjuntas del estante este mes que, como saben, leeremos eh, esta obra traducida por mí y por una amiga. Nueve no cuentos si y un poema de Kate Chopin. Entonces ahí les dejo el enlace para que se inscriban a esas lecturas conjuntas totalmente gratis. Les llegará el libro en versión PDF para que la para que lo puedan leer. Eh, así que se inscriban ahí completamente gratis para que reciban información. Tenemos actualizaciones sobre cómo será el en vivo eh, De este mes Que será con Juli Pero bueno, en fin Gracias Marco La necesidad de una nueva compu Totalmente marica Pobre computador mío Cómo lo hago sufrir Está más caliente que un berraco En fin yo le dice algo que me dejó este en vivo Es que como en todo Creo que tiene que ver mucho de dónde sale el estudio Porque hay muchas cosas que cuestionar Totalmente Y además los datos No son nada si no sean buen interpretados eso, dice Viola, la interpretación de los datos Sí Me quedo con que no has, le no le no has leído Crónica de muerte anunciada No, no la he, leído! la he leído He leído muchos libros de Gabo Muchos cuentos Pero Crónica no la he leído Esa es una de mis deudas con Gabito eh... Dice Alexandra Pese Para el dolor de espalda Un baño con agua caliente Será Alexa Me pucha Me duele impresionante Moni dice Bang, no lo conocía Me gustó Mariana Enríquez Aparezca en esa lista totalmente El Bang eh, podemos hablar del bang En una transmisión Recuerden muy bien eh, Enviarme sus ideas Para las próximas transmisiones De Hablando Miércoles